Ahí estamos, entonces, eh, Miriam, ¿la vamos a tener pantalla compartida? Ahí está, mírate, mírate, mírate. Ah, bueno, y también tenemos, tenemos muchas cosas, tenemos caras. Bueno, muy bien, me vas a poner a mí eh, abajo, así yo veo, eso... Muy bien, y yo estoy viendo ahí a Miriam que no tiene micrófono. Le vamos a poner micrófono a Mili. Ahí estamos. Micrófono a Miriam. A ver. Ahí estamos por tener, ¿eh? La, la tengo a, a Miriam bien? ahí, ahora, pero ahora, no, sí. no tengo micrófono. Hola, hola, hola. Ahora sí, te escucho perfecto. ¿Cómo estás? Me escucho, muy bien, acá estamos, bien, bien, todo bien. Una tarde de Zoom, empecé tempranito eh, con la escuela y haciendo muchas psicoterapias que ofrecí y llamaron varios. Hoy estuve con una chica de los jueves, que, que vive en San Bernardo, no sé si te acordé. Juliana, que vive en San Bernardo, hizo una linda psicoterapia hoy. Bueno, mira, Silvia, sí, yo no sé qué te parece, pero me pareció que podríamos hacer un recordatorio, en este momento, ya que hablamos de muchas cosas, eh, luz de cancha. hacer un recordatorio de lo que dice un curso de milagros, porque estamos en, en un momento en donde las relaciones pueden llegar a estar bien, como puedes pueden llegar a estar eh, en estados que no son tan buenos. Eh, sabes que una, una alumna, no sé si viste allí en el, en el chat de nuestra clase online, se fue en el grupo, y estoy buscando a ver si puedo leer, que quizá esto en algún momento de la vida nos pasa a nosotros a cualquiera de nosotros, ahora entró en mi realidad, se llama Gabriela. Dice Gabriela, gracias por todo, te habla vos y a mí, gracias por todo, me voy del grupo porque no estoy bien anímicamente, y la verdad que no soporto más a mi marido, me insultó, vivimos así hace tiempo, y esta cuarentena nos arruinó más, Esta cuarentena. La verdad que ojalá no existiera. Gracias. Me voy a tomar un descanso de todo. Y si quisiera irme de mi casa también lo haría. Lástima por mis hijos. Si no tomo una drástica decisión es por eso. Y entonces, como no hay casualidades, hoy justo en la escuela trabajamos con las relaciones especiales y las relaciones santas. Y sabemos todas, creo que casi todas las personas que están acá, que nos siguen, de, de seguidoras tuyas y algunas personas que me conocen a mí, están muy compenetradas con un curso de milagros. Y me pareció impecable poder hacer algún repaso de qué significa la relación especial, estas que entabla, entablamos todos los humanos y todos, no nos, no nos podemos equivocar porque todos entablamos con el altar del ego o sea, el ego es quien nos ofrece con sufrimiento y culpabilidad en su altar, la unión de estas relaciones especiales y te separé una definición para que la compartamos, ¿qué te parece? Me parece muy bien Bueno dice un curso de milagros en el capítulo 22 una relación no santa, que es una relación especial, se basa en diferencias, y en que cada uno piense que el otro tiene lo que a él le falta. ¿Está todo bien o lo repito? Lo repito, Silvi? Sí, está bien y puedo repetirlo, claro. Bueno, una relación no santa se basa en diferencias, como por ejemplo está viendo esta señora que está diciendo que él la insultó, eh, mal a la silla, eh, estamos viendo afuera que el otro está procediendo de determinada manera, ve diferencias, y en que cada uno piense que el otro tiene lo que a él le falta, por esto nos unimos, porque me encanta como es, es cariñoso, es, es divino, eh, me considera, me valora, y en general siempre comparado las que tenemos un par de años con eh, otra persona con la cual salimos, que cortamos mano, corto mano, corto fierro, y entonces hacemos de esta relación como, en el altar del ego, como algo tan especial y fortalecemos el odio con el otro, con el otro que quedó en el camino. Se juntan las personas en el altar del ego, cada uno con el propósito de completarse a sí mismo, robando al otro. Lo dice el curso ¿eh? Siguen juntos hasta que piensan que no queda nada más por robar. Esto me pareció, nunca la había leído tal definición. Siguen juntos hasta que piensan que no queda nada más por robar. Y luego se separan. Y así vagan por un mundo de extraños, distinto de ellos viviendo tal vez con los cuerpos de estos extraños bajo un mismo techo, que a ninguno de ellos da cobijo, en la misma habitación y sin embargo a todo un mundo de distancia. Y en esto me quería centrar porque hoy estamos muy juntos, los que estamos en pareja, estamos muy juntos y... Todos tenemos una idea de que esto es pasajero, de que esto va a pasar, y tratamos de acomodarnos, por lo menos estoy hablando de lo que me pasa a mí. O sea, todo lo que vos decías recién en el otro, en el otro Zoom, que si querés repetirlo está bárbaro porque el público se renueva, Compasión nos pediste a nosotros, con esta criatura que somos, porque nos estamos enfrentando a cosas muy grosas de nosotras mismas, hablabas de nuestra, de nuestros shows, de nuestros temas personales. Tenés que acercarte contar... un poquito, Miri, tenés que acercarte un poco más al micrófono porque la gente no te está escuchando bien. Yo te, te conozco y te leo y te interpreto, pero sí. la gente no te... Ahora sí, ahora sí, porque si yo te digo que no sé dónde está el micrófono... Creo que debe estar porque es una computadora de mesa, ¿se escucha bien ahora? Lado Dice que está al lado del teclado, Johnny. Así que te acercas. así, claro, al lado y te puedo hacer con tu imagen, para que no salga así raro. Bueno, por suerte... tendría que tener Porque, porque te estoy haciendo, te, va, te vas a hacer un primerísimo primer plano de esos ojos bellísimos que tenés, por suerte. Bueno, igual como estoy leyendo, estoy con la cabecita para abajo. Quiero decirte algo en relación a esto sí. que te gustó acerca de esta oportunidad que tenemos de estar a solas con nosotros y vernos ah, sí. y ver nuestras limitaciones y nuestras miserias y los errores que uno comete. Ok. Y perdonarnos y tener la paciencia que uno tiene con un niño, como decíamos, en uno de los trabajos de recapitulación. Eh, una de las consignas de estos días, quizá de ayer no recuerdo, era con qué paciencia tratás a un niño que tiene la oportunidad de aprender algo. Entonces, teniéndonos paciencia y siendo amorosos con esos errores que cometemos y con este esta materia tan difícil que tenemos que dar, eh, quizá vos te estés sacando una buena nota con tu matrimonio te estés sacando una nota buena y, y no estés cometiendo el mismo error que esta mujer que trajiste de ejemplo es muy probable que no te esté pasando lo que le pasa a ella que siente que pierde la paciencia que echa la culpa al otro que cree que el otro es responsable de su desdicha que no se está dando cuenta que, aunque pudiera salir, no iría a ningún lado porque se lleva consigo, claro. que el infierno la acompañará a donde vaya. No se está dando cuenta. Entonces digo que si llega a tu vida, como ahora a la mía, porque vos la trajiste y yo la recibo, de lo que tenemos que aprender es de ella. Si vos y yo, Miriam, Vos y yo, no tenemos que aprender de nuestras relaciones más próximas. Evidentemente aparece esta, este libro que nos entrega el profe y nos dice, bueno, estudiate esto. Vos estudiate esto. Aquel que se inscribió en la Facultad de Medicina tiene que estudiar esto. Y vos que te inscribiste en la Facultad de Arquitectura tenés que estudiar esto, y a vos Miriam, te dieron en esa mujer, que yo no vi que se despedía hasta que vos me la trajiste, te dieron esa materia y ahora me compartís ese libro que yo me llevaré a mi almohada para poder estudiar a personas que creen que la culpa la tienen que estar al lado, ¿no? sí. Así es, pero lo llevé porque más a las relaciones especiales y a las relaciones santas del curso, porque estamos muy entusiasmados muchas personas con hacer la frase, tengo derecho a los milagros, la luz ha llegado, yo veo tanto entusiasmo, obviamente porque lo tengo yo, entusiasmo en mi mente, y lo veo reflejado afuera. Pero el curso también dice estas cosas, que son piedras en el zapato, y que no sé si todo el mundo las leyó, porque yo, que estudió el curso, esto no lo había leído, ¿sí? Y que me reflejó enseguida el tema de que sí, estamos... Yo quizás no estoy enojada, pero estoy viviendo un mundo bastante separado que mi marido. Nos juntamos como, como decía el otro día, como si fuera un sábado y domingo, un rato al mediodía y un rato a la tarde, Leo está solo, y yo también estoy sola, yo estoy con muchísima más ventaja porque las tengo a ustedes, tengo a, a las alumnas, eh, te tengo a vos, eh, tengo otro tipo de vida en relación que creo que todos los hombres no tienen, esta vida que tenemos nosotras, que es eh, una, una forma también de estar entretenidas. Mirá... <tose> Cuando uno dice esta vida que tenemos nosotras, eh, tiene que valorar el trabajo que uno hizo para llegar a la vida que uno armó. Y el trabajo que uno tiene que hacer para lograr esa vida que uno anhela, a la que uno aspira, que es, es más, yo aspiro más. Aspiro a ser mejor de lo que soy, y aspiro a una vida mejor de la que tengo. Y no estoy hablando de ese bello jardín, ni de mi amado esposo, ni de la heladera llena. Estoy hablando de mí. De vos con vos. De vos, con vos. Exactamente. Entonces, eh, yo te felicito por esa vida que tenés, porque no por nada vos estás en pareja porque para estarlo tuviste que hacer un gran trabajo. Digo, porque en el suma anterior yo nombraba como ejemplo a mis dos sobrinas que están embarazadas, que están en el cante, que están con sus maridos, ellas hacen un trabajo interno, consciente o inconsciente, de buena conducta, de eh, paciencia unos con otros, Amor, por sobre todas las cosas, consideración, respeto. Digo, que han tejido la relación que tienen? Es bueno para las personas que hoy están absolutamente solas, que también revean qué las llevó hasta esa soledad. Sin echarle la culpa a los demás. ¿Qué te llevó a esa soledad? Que como nombró el ejemplo Miriam, eh, ¿dabas portazos a tus relaciones? Porque esta mujer hoy confiesa, no doy un portazo porque no me pudiera a la puerta de calle, si no lo daría. ¿Qué te llevó a esta soledad? ¿Qué te llevó al lugar donde estás? ¿Qué te llevó a la heladera vacía? Eh, no con culpa. ¿Qué te llevó a tener hoy una heladera vacía? Y que nunca me supe administrar, que siempre fui pobre, que nunca tuve suerte, cómo cuándo? cómo quién? ¿Cómo quieren tu vida? ¿Cómo quieren tu historia? ¿Qué concepto tenés de la pobreza? Ahí tenemos, a mí me pasa que mi marido trabaja en la zona y yo me quejaba porque no estaba nunca y ahora que estamos juntos, juntos, a ver, me pongo molesta por pavadas. Bueno, perdonate, porque es lógico que te pongas molesta por pavadas, Perdonate amate incondicionalmente porque te pones fastidiosa porque por ahí es tu rasgo característico, por ahí es tu, es tu zona, ¿no?, este, vulnerable, y lo manifiestas con eh, fastidio, hay personas que lo manifestan con ira, personas que son este, explosivas y que explotan, personas que son eh, eh, de angustiarse y que lloran, bueno amate por encima de cualquiera de tus reacciones, amate por encima de todo, y después a la noche eh, te sentirás cada día más orgulloso de tus logros. Eh, ayer viviste haciendo la cuarentena en casa y ayer eh, no se dio cuenta y yo pasé la máquina de cortar pasto acá en el fondo, ella me vio como la usaba, nunca yo la había usado, y ella tampoco, y ayer experimentó que ella eh, le pasó al, al jardincito de adelante. Y sin darse cuenta cortó el cable con la propia podadora, eh, y bueno, y se, y se enojó con ella por haberlo cortado, y este, se fastidió, y este, no le gusta cometer errores, es exigente, y bueno, después eh, le dije que, lo corta, que cortara el cable, que con cinta lo aislara y que tratara de solucionarlo, que teníamos todo el tiempo y que no había ningún problema y que seguramente íbamos a poder solucionarlo. Y lo solucionó, y yo le vi la cara cuando lo solucionó. Yo estaba ahí. Feliz. Yo vi los ojos de esta chica y la alegría de haber logrado algo. Y ustedes y yo debemos tener un recuerdo de lo que significa lograr algo. Y ustedes deberían haber visto también en niños lo que significa que el niño pueda lograr algo y cuánto aplaudimos a un niño cuando se pone de pie y empieza a caminar. Cuánto lo aplaudimos y cuánto lo estimulamos. Yo creo que tenemos hoy, o por lo menos me gusta eh, lustrar esa zona, trabajar con esto, me gusta aplaudirme por cada logro y resaltar. Nosotros tenemos acá un listado de cosas pendientes. Hay cosas que hoy no pudimos hacer y que nos quedan para mañana. Y bueno, mañana vamos a hacer esas cosas que hoy no, no pudimos hacer. ¿no? Me parece que es como ¿Qué decías? Como las, como las mentes están unidas... El ejercicio que traía tiene que ver con el logro, ¿sí? No nos vamos a quedar con lo que es. ¿Se escucha lo que estoy hablando? Sí, absolutamente. Está? Sí, sí. Bueno. Está conmigo porque sí, lo que no hagas mal, es, yo te voy a corregir cuando haya algo que está mal, Miri. Bueno, yo grito, yo grito total, estoy, <ríe> puedo seguir gritando. Eh, nos quedamos entonces con que podemos hacer de nuestras relaciones una relación especial donde cada uno vea diferencias en el otro, donde el sufrimiento y la culpabilidad estén ahí en el altar, que es lo que nos promete el ego con la relación especial, o podemos hacer con lo que nos pedía nuestro querido Tol de la, eh, de la cuarentena y precisamente de la pareja para aquellas que estamos acompañadas, una práctica espiritual, una más, o como hacemos zumba, y como hacemos eh, yoga, y como hacemos todo lo que hacemos, podemos también hacer de la pareja una práctica espiritual. ¿Y en qué consiste la práctica espiritual? Obviamente siempre lo mismo, en observarlo, pero el curso de milagros nos dice, haz de tu relación, si es que te interesa que esta relación perdure, hacela santa, realiza? Eh, no sé si hay un micrófono prendido ahí, ¿lo quieren apagar? Ahí está, gracias Fabián. Eh, bueno, eh, lo que nos propone un curso de milagros es entregar al Espíritu Santo como entregamos a la expiación, nuestra relación para que la práctica en lo que duren estos días y que quizás sea para siempre, hagamos esta práctica y el curso nos la vende y nos dice, nos dice, la relación santa es un logro educativo extraordinario. Y dije esto, le va a encantar a mi maestra. Hacer de la pareja en estos momentos que estamos aislados estamos más juntos y que podemos estar muy separados, como dice el curso de milagros, si hacemos de nuestra relación una relación especial, podemos entregarle al Espíritu Santo esta relación, pedirle que la haga santa, y dice, es un logro educativo extraordinario. Las, la, la relación santa es en todos sus aspectos comienzo, desarrollo, y consumación, lo opuesto justamente a la relación especial que tiende como resultado encontrar la, el especialismo en otro, sentirme yo especial, y por supuesto el corolario es la separación. Nos unimos con el Espíritu Santo, y quien se une con el Espíritu Santo se está uniendo con la parte sana nuestra, ¿sí? Y esto es lo que tenemos que pedir para aquellos que queremos hacer de esta experiencia, que me gustó el término, y nunca lo había leído tampoco, un logro educativo extraordinario. O sea que estamos por los logros, está muy bueno que esto sea eh, una experiencia, que no importa si nos olvidamos, como, como decimos, como es común entre los hombres, y dentro de muchos días estamos, este, pasó esta época y no nos no nos acordamos más de esto, de, de este logro educativo extraordinario que podemos tener en estos días, si lo ponemos así, si lo vemos así. Y sí, no, la definición... Cuando, con pesimismo, con cierto pesimismo, realismo, como quieran rotularlo, eh, yo digo, sí, sí, para, para que esto sea una oportunidad no significa nada que sea una oportunidad no significa que la vayamos a aprovechar, ojalá la podamos aprovechar. De todas maneras, también me llevo a recordar siempre que aparecen esas ideas de por ahí dentro de 15 días nos olvidamos de todo, como es común entre los hombres, cuando aparecen esas ideas, también recuerdo a Leo Buscaglia que dice que uno no puede ser el mismo después de haber aprendido algo, y creo que, que era verdad. Yo creo que es verdad que uno no puede ser el mismo. Creo que eh, ni, ni siquiera el diseño, este, la estructura cerebral puede ser la misma. Cuando uno aprende una, un deporte, cuando uno aprende eh, a tocar un instrumento, de verdad se iluminan zonas que quedan encendidas. No sé qué pasa después, si tejiendo otras redes, si después... Eh, encender otras zonas apaga estas o las eclipsa, no sé, pero sin lugar a duda este, uno está haciendo un ejercicio que es absolutamente nuevo, este ejercicio que mencionaba recién, esa mujer que dijo yo ahora me pongo fastidiosa, porque bueno, ese ejercicio es nuevo y lo estamos haciendo, el ejercicio de convivir con el otro pegado, este, bueno, es, es toda una tarea. Eh, imaginen a aquellas personas que viven en un departamento pequeño y tienen tres o cuatro hijos, ¿no? Y esa ser una cosa heavy. Ahí hay una consulta. A mí me genera mucha ternura ver el miedo de mi marido, igual te recuerdo que el miedo de tu marido es el tuyo proyectado, es como ver a su niño, ves a tu niña y te da ternura y me encanta, ha puesto a ser la mejor compañera de cuarentena para él, me encanta, te felicito, me encanta, que sí. ¿sigue? Y, y, y además de felicitarte, quiero que también sepas que vas a ser una buena compañera para tu ni ni niña interna cuando te des cuenta de que hay una niña ahí que también tiene miedo, ¿eh? Dice mi hija de 19 años, no deseó pasar la cuarentena en casa. Estoy aprendiendo a respetar su espacio, su deseo y sus necesidades. Ok, ¿con quién lo pasó? ¿Con quién decidió pasarlo? ¿Con la abuela? Con, ¿Con otra con otra persona? Después contame con quién decidió pasarlo, porque me imagino que no es que habrás respetado que una chica de 19 años decidió pasarlo con el chongo de acá a la vuelta, ¿no? <risa> este, está bien que hayas respetado su decisión, también me gustaría saber por qué, eh, en lugar de lo que eligieron mi sobrina, habla muy bien de, de mi hermana, que mis sobrinas hayan elegido la cuarentena en su hogar. Eh, eligieron mucho más que un lugar verde, un country, por, por, por el verde y la pileta. Eligieron a la madre, al padre, eh, eh, se eligieron entre sí las dos hermanas, porque una podría haber dicho no, pará, si va ella yo no voy, eh, digo también puede haber ahí un mensaje en el, en el que la chica no te haya elegido, está contestando en su departamento, sola en su departamento, en otra ciudad, perfecto, si ella ya tiene un departamento donde vive, al no me interesa lo de tener porque ya tiene una vida Independiente y elige pasarlo sola No necesariamente Lo tenés que tomar de manera personal Eligió pasarlo sola Y crecer Y me parece bárbaro Que le hayas respetado Te felicito, ¿eh? verdaderamente te Felicito. te Muy bien Y bueno, para llevarlo al curso Para llevarlo al curso Los hijos y los padres Si los transformamos En relaciones santas es mucho más llevadero. O sea, eh, esto también, las relaciones santas no es únicamente para, los, para las parejas. Eh, es muy importante que, ten, que, que tengamos la conciencia de que también nuestros padres y también para poder deshacer algo que a veces nos olvidamos, y que lo voy a traer un poco acá porque todo el mundo lo conoce, que es el cuerpo del dolor, de Ed Cartol, y que lo representamos como un gordito que camina delante nuestro o al costado, es todo nuestro sistema energético que fue eh, engordándose, por eso le decimos el gordito, con nuestras experiencias a lo largo de la vida. Y ese cuerpo del dolor únicamente va a desinflarse y, y vamos a poder eh, cada vez achicarlo más si eh, aprendemos a reaccionar de una manera responsable, como te gusta a vos con H. Si aprendemos que nuestras reacciones con nuestras relaciones, y sobre todo con esto, con la hija de 19 que que prefiere vivir sola, eh, con la madre, que de repente muchas madres que estamos solas de nuestros hijos, que estamos separados, y también eh, es todo un trabajo con los hijos, o sea, yo me doy cuenta lo que trabajo con mi hijo ahora, que no es no me importa cómo está pasando ni cómo lo está haciendo, y que a veces tiene alguna contestación, que vos decís, eh, no es justo que hable así en este momento, y después te viene toda la información de que está eh, perdiendo días de trabajo, trabaja por su cuenta, está con dos chicos adolescentes metidos con la esposa en la casa, con todo lo que significa llevar adelante una pareja. También con los hijos, con un eh, estado de, de buen entrenamiento, y para seguir con esta idea de un logro educativo extraordinario, Podemos aprovechar con todos, con el marido en casa, con los hijos viviendo en su familia y con nuestros padres también, de que esa experiencia sea achicar ese cuerpo del dolor, esas reacciones que fuimos sumando y que nos acompañan y que a veces, como dice Edgar Toll, está latente. A veces nos enojamos porque nunca estamos disgustados por la razón que creemos. Reaccionamos con algo muy muy simple que nos está pasando, pero tiene que ver con algo ¿sí? que eh, no estamos viendo. Así que bueno, eh, este era el, el aporte que quería traer, y terminaríamos diciendo que la relación zar, santa parte de una premisa. Mirá qué lindo. Cada uno miró dentro de, de sí mismo y no vio ninguna insuficiencia eso a mi maestra le va a encantar. Al aceptar su compleción, al saber que está completa, desea extenderle al otro uniéndose tan pleno ser y el ser del otro, pues las diferencias solo se dan a nivel del cuerpo. Por lo tanto, no ve nada de lo que quisiera apropiarse del otro y bueno, como estaba diciendo esta chica, con la ternura, quiere dar, quiere dar, eh, qué sé yo, estamos haciendo, teniendo atenciones de repente, en, en lo que sabemos, ¿no? En lo que sabemos, me imagino, cada una de nosotros tiene su, su valijita de recursos para que el otro se sienta más acompañado, para que el otro se sienta más, más pleno, y que podamos hacer este ejercicio. Eh, sin olvidar, de mí, eh, Miriam, cada vez que pensamos en el otro, sin olvidar que el otro soy yo. obvio. Pero miré dentro de mí y tengo eso para dar. Y eso está bueno, porque si no tenés eso para dar, quiere decir que no podés extendérselo al otro. Así que bueno, eh, esto me pareció lindo compartir de... de de que podemos hacer de, esta, de este aislamiento en pareja, con hijos, o con hijos en sus casas, en sus familias, eh, con nuestros padres, hacer de esto un logro educativo extraordinario. Es otra manera mi, más... Mi, eh, milagro, mi logro. Milagro, mi logro. Bueno, eh, muchas gracias, bien, muchas. no sé llegamos. si hay, hay alguna pregunta... Eh, eh, no. Y de todas maneras ya tenemos que de, eh, devolver la sala, bueno. este, este, esto tiene un tiempo, así que ya redondeamos, y bueno, que seguimos viendo. A, Miriam, podemos Pero hacer no. una reunión antes del lunes próximo, porque hoy somos millonarios, time is money, y lo que hoy tenemos time. es tiempo. Sí, ahora voy a empezar a hacer psicoterapia por Zoom. Así que voy a pasar los CD y vamos a hacer una psicoterapia para que todos vean, porque la verdad están saliendo muy bien, están, las personas están eh, pudiendo sacar el dolor. Cuando te das cuenta que el dolor de ahora no tiene nada que ver con el ahora, como le pasa a esta señora, y que hay algo más profundo, un juicio, un decreto, una creencia que está ahí trayendo estas consecuencias a la vida nuestra, es maravilloso poder entregar a la inspiración y poder ver dónde estaba el problema. Justo eh, la frase de hoy es, permítaseme reconocer que el problema ya ha sido resuelto, porque fue ahí, en, en esa causa vieja, en aquel juicio equivocado que hicimos, donde se produjo el error. Y este, la psicoterapia nos lleva. Chau, chau.